Hola chicas, buenos días, buenas noches, mejor dicho, bienvenidos, bienvenidas a Surro del Papel. Uy, dime de eh, Vengo a enseñaros unas compritas muy, muy, muy ligeritas que he hecho en, en AliExpress y lo hice porque había unos descuentos y me hacían falta charms, que yo siempre ando a pelear con los charms, y os voy a enseñar los charms que compré. Estamos en la casa más antigua de Oales, que data del siglo XVI. Una ruta por las casas centenarias de este municipio alpujarreño, que acompáñenos porque nos deja boquiabiertos. Puede tener una 26 habitaciones la partida. Requie esos corredores como este, que en muchas viviendas muestran que pasamos y que se Quédense que se la contamos ahora mismo, desde aquí, desde Oganes. Es una pequeña localidad de la almeriense que celebra estos es una actividad muy peculiar. Dentro de una jornada están descubriendo casas centenarias de este municipio. Un municipio precioso de La Alpujarra con 700 habitantes y como tú dices, este fin de semana el ayuntamiento ha organizado una ruta por casas centenarias, casas que mucha gente no conoce que existen, casas que vienen de la antigua burguesía algunas incluso más antiguas del siglo XVI, otras vinculadas al momento esplendoroso que vive este municipio de La Alpujarra, vinculado con la uva del siglo ha pasado de generación en generación, nos las han mostrado hoy los propietarios, los actuales, que las cuidan con mimo, es costoso mantenerlas, pero forma parte del patrimonio de esta localidad tarpujarreña y este fin de semana ha vivido una actividad de cultura y de noche de tradición. Nosotros no la hemos podido visitar hoy, hemos visitado solo cuatro, ojalá hubiéramos podido ver todas, porque son ojalá, muchísimas, ojalá, son muchísimas las casas centrales de ese municipio, pero bueno, hemos visitado cuatro de ellas, que son una muestra de ese pasado esplendoroso de un municipio que además también tiene presente y que está inmerso ya en sus fiestas patronales, que son dentro de un poquito. ¿Cuál es este hermoso pueblo de la pujarra tiene amplia tradición y historia y algo que pocos conocen, sus casas, centenarias. Vale, mira, empiezo por enseñaros que estos realmente no son charlas, son unas cuentecitas eh, mira, de florecitas, a ver, voy a abrirlo, pero esperadme, voy a coger una tijerita. Bueno, os voy a enseñar que son, mira, estas cuentecitas, ¿veis? Mira, que son florecitas y llevan agujeritos, eh, compré dos paquetillos, ¿vale? ¿Veis? Y traen agujeritos que la atraviesan de aquí a aquí. Lo que pasa es que no sé si tengo aquí un pincho escrapero para enseñar. Sí, ya. Aquí tengo un pincho escrapero. Pero creo que por el pincho escrapero no va a pasar. Porque es muy chiquitín. Pero vamos, a ver, lo tiene, lo tiene, mire. A ver, os lo enseño. Ahí. Por el pincho no pasa. Habría que agrandarle el boquete. Quizá alguno lo tenga más grande y entre. Pero creo que no. A ver, forzándolo un poco. A ver, no. Este hay que hacerlo más grande. Bueno. En realidad yo mmm, también lo he pedido para hacerlo imperdible. A ver si. Si por el imperdible si sí coge. Porque aquí no tengo ninguno. Bueno, pues esto, uy, un pelillo. Pelillo salamar. Ahí, ¿vale? ¿Qué más compré? Mira, de esto compré dos paquetitos, porque estos se van en Compré estas teteras, que me parecieron muy graciosas. Son en 3D y de hecho, mira, se quedan de pie. Las voy a tumbar, ¿vale?, para que la veáis. Son huecas por dentro. Y esto es charme, esto no tiene. Bueno, se le puede poner, mira, sí. Todos los charmes tienen agujeros, mira. ¿Ves? Pero yo lo quiero de cordante. A ver, se vería así ¿Veis? Y son teteras Y son bastante grandes y traen cinco Nada más, En paquetillo Esto es de Aliexpress ¿eh? Compré estas copas Que me parecieron muy graciosas Esta traen más, también son en 3D A ver, os lo ensarto Aquí, si puedo, mira Estas copitas Que me parecen muy graciosas y también, yo creo, ¿ves? Sí, se quedan de pie. Y son muy monas. Y de esta, sí, de esta trae. Si no me saco, lo traerán 30 o 40. No, tampoco te pasa. Yo creo que es una. No sé. ¿Estás contando? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 20, 20 copitas. Bueno, pues ese copa, pues, yo como Cali no lo veo. Lo vería quizás más como un catavino que como un Cali. Lo digo por los libros de primera comunión. Pero tampoco están mal de Cali. Lo que pasa es que creo que, que yo lo veo más. No sé, como una copita. Aunque como Cáliz tampoco está mal. Cali lo veía yo más como más ancho, ¿no? como la boca más ancho, no tan alargada mirad, compré esto que me hizo mucha gracia porque menuda, pedazo, un poco más y la útil traen 10 piezas y mira, son las espátulas de la cocina pero son enormes, ¿eh? Mirad, que son simpaticísimas y traen 10 y son muy graciosas y son muy grandes ¿qué más? pedí jarras medidoras que son huecas por detrás, mira, veis que son huecas, pero por delante son muy graciosas. Mira que mona, y también traen yo creo que 10, sí, la misma cantidad, me parece muy graciosa. Pedí sartenes, ay, que la... las sartenes también son muy monas. Mira, a ver. yo todo para cocina, eh, que no falte. Compré abridores de botella, esto, mira que mira, que viene la bolsa rota y traerá 10 también esta que viene la bolsa rota mira, que tengo aquí esto y ya pues lo voy a aquí, se me van a salir bueno, por delante llevan como un pequeño una pequeña muesca, un pequeño dibujo ahí no sé si, a ver si se puede enfocar, veis que lleva ahí como un pequeño dibujo en realidad es como un taladrillo ahí puesto, no sé qué será. No sé, un, como un adornito. ¿Qué más? Compré relojes que me hacían falta porque el reloj que yo usé para el otro fue que me vino en un intercambio, pero no que yo lo comprara. Y nada más que tenía ese. Entonces compré este otro, que son iguales, yo creo. Y mira, trae también un montón, por lo menos 20. Este. ¿Qué más? ¿Compré cristales de nieve? No. Compré una bolsa de cristales de nieve que vienen distintos. No sé si vendrá de dos en dos. Mirad, no. Lleva un, un ciervo, un cristal de nieve. Son distintos, ¿veis? Otro cristal de nieve. Un árbol. Este es igual a este. Otro ciervo distinto. Una bota. Mira el muñeco de nieve que pone Joy. Otro cristal de nieve Un regalo Este es igual a este Otro cristal de nieve No, esto es un Papá Noel Otro arbolito de Navidad Bueno, los que sean re Porque así me coge otro El mismo Bambi Vienen dos de este Este vienen dos también Este es otro Otro modelo eh, Otro árbol de Navidad Que no lo he enseñado antes otro cristal de nieve distinto. A ver, este es este. Vale. Este árbol de Navidad viene en tres. Es random. Otro cristal de nieve que termina así como en flecha. Otro reno. Este cristal de nieve que es este. Este que es muy grandote. ¿eh? Mira qué grandote es. ¿eh? A ver, otro papá Noel. Otro cristal de nieve distinto. Otro común, igual que ese, dos como ese chiquitito, Viene random Y este que es el de la... este. ¿Vale? Pues todo eso. Realmente mmm, lo que se repiten más son el cristal de nieve, bueno, papá noel y ciervo, y árboles de navidad más venido alguno más. Pero este, estos estaban tirados de precio, un y pico, costaban. Y dije, bueno, pues me voy a pedir porque me quedé sin charm de Navidad. Yo no sé dónde lo he puesto, bueno no es posible. Ah, pedí estos relojes, que son los de los relojes derritiéndose, tipo Dalí. Y también viene un montón. Todos son iguales estos, ¿eh? Vienen un montón. ¿Qué más? Eh, pedí chapa. Chapa de botellas de chapa. Que os lo enseño. Pone el son chapas, mira, así, y, tra y traen 10, y por detrás, eh, así, mm, hueca, ¿vale? Y esto, así, ¿qué más? A ver, ah, mira, estos son hueveras, son graciosas también Mira, ¿para poner los huevos? Sí, media docena de huevos y traerán, pues, no sé, 10 también. 10 o 12 traerán. Son muy graciosas también. ¿Qué más? Pedir a botella, por supuesto, que también vienen en 3D. También son huecas. Huecas. En 3D porque se quedan de pie. Y aquí lleva... No sé si se va a apreciar. Bueno, lo pongo aquí a ver si lo puedo acercar. Que pone... Win. Win. Pero no es invierno, es ¿eh? Winnie. Pone. No sé si es invierno. No sé. Ya a esta altura y a esta hora ya. Y pedí botitas de Navidad. Eh, muy parecidas a estas. Yo diría que son iguales. Son iguales. Mira. Son las mismas. ¿Veis? Solo. Son iguales. Que la que la otra que venía en el sobre. Fijaros cuántas vienen. Pues dejo esta. Y esta la meto aquí. Y. Eh, mira. Las medidas. Estas americana, las cucharas estas de las medidas, los, los tres casillos, os pues pedí también y mirad todos los que traen. Traen una pila. Por lo menos 12 también pienso yo que traerán. ¿Vale? Y por último, Suscríbete. enseñaros esto, que estos eh, son campanas. Dale, dale. Estas son doradas y tienen esmalte Y son muy bonitas. Mirad que monas. A ver, la pongo ahí en media. Son muy monas y son campanas y había pedido que no, no ha llegado en el envío y le he puesto una reclamación al vendedor había pedido otras cosas que eran también muñecos de o sea, galletas de jengibre, del muñeco de jengibre y cositas así pero eso no, no venía en este paquete le he puesto una reclamación, pero... No me van a devolver el dinero, porque... Yo tengo hecho que Aliexpress... Pedido reclamaciones, no me lo había mandado... Y no me ha devuelto el dinero... Así que... No creo que me lo haya devuelto... No creo que me lo vayan a devolver... No me gusta ya Aliexpress... Además de que es caro... son un poquillo ladrones, la verdad... Prefiero Shane... Que, por cierto, estoy esperando un pedido de Shane... Pero no sé si me llegará antes de que yo... De que yo me vaya... O... O ya será para la próxima, que no sé... Entonces... Pues nada, esto han sido las compritas mías de Aliexpress, que espero que os hayan gustado. Desea así, me podéis regalar un like, ya de paso. Y nos vemos pronto, también si queréis. Un beso para todas, cuidaros y hasta la próxima. Chao. Una lata de al, un álbum de un que nuevas no obras diseñar, porque tú, tú, tú, tú eres tu jefe de dejar. craft, we know the scrap, we know the scrap, we know scrap.